Saludos, este es Ricardo de Jotática Story, estamos desde el bus de Humaret, buscando qué es lo nuevo que viene en el 2023 y cualquier, cualquier otro producto que no hayamos visto hasta el día de hoy. Así que estos dos modelos que están aquí son dos modelos que vienen nuevos en el 2023. Eh, esto es un modelo compacto, un modelo CQB con frente en riel, riel cover. Y algo peculiar que tiene, la innovación que tiene, es que aquellas personas que juegan con Tracer. Ya el hop tiene un tracer integrado y lo que llama un interruptor o un switch de ON y OFF. Vamos a verlo por aquí y vemos este switch que está ahí. Ese switch específicamente es para poder prender y apagar el sistema de tracer que está instalado en el hop -up. Así que cuando queramos jugar, simplemente prendemos. Y si vamos a jugar durante el día y no queremos usar el sistema de Hop-Up, simplemente lo apagamos y eso es todo. No tienes que estar añadiéndole algo que parezca un silenciador a la parte del frente, o utilizar magazines que tengan la función del Tracer. Así que estas dos plataformas tienen exactamente el mismo Hop-Up que incluye el, la unidad Tracer. Este modelo que está aquí, a es pesar que me dijeron que ya lo tenían anteriormente, no lo había visto y me encantó. Tiene un sistema gate eh, interno con el Gearbox Avalon, eh, el frente, me encanta este hangar, es totalmente en en se ve bien liviano, da un, un look a, de a primera vista, de ser bien bien liviano. Eh, lo otro que me encantó de él también, es todos los cortes que tiene el Opel y el Lower, ¿verdad? Casi siempre todos los Opel y Lower eh, son, va a su mismo corte, no tiene nada en específico como estas áreas que tienes aquí esta profundidad todos esos diseños que tiene lo hace bien peculiar es un tope de línea de la versión humarex vamos a enseñar el otro segundo lado esta es la otra parte y el trigger es programable en el trigger y lo que tiene adentro es un sistema gate este modelo ya es un modelo 308 ya es un modelo para larga distancia tipo dmr ya viene con los sites a 45 grados si se puede apreciar ahí los 60 a 45 grados su eh, cargador es un cargador 308 es un cargador bastante grande eh, el frente es en hemlock sumamente heavy es totalmente metálico es programable y viene con el sistema de mosfet y gate esto es un prototipo es bien importante Dejarles saber en los prototipos muchas veces hay cosas que están todavía lo que van finiquitando o terminando o dando los últimos cortes. Yo estoy seguro que cuando salga la versión original, tal vez estas marcas que vean aquí no se van a ver en el producto final. Así que en el prototipo suele suceder muchas cosas parecidas a estas, pues todavía están en desarrollo. Así que este modelo es un modelo que lo esperamos para el 2023, ya para fin de año. En la, G en la G36. Esta que está aquí, que es el modelo Sport, es un modelo eh, bastante económico. Eh, nos informaron que de ella viene una, pero eh, con dos o tres eh, upgrades y la va a estar haciendo para, para Umarex la gente de KWA. Este modelo que está aquí, la Lima Machine Gun de Umarex. ...donde puedes colocarle BB en dos lugares diferentes... ...en el Boxmack, ¿verdad? Yo, la, debajo de este riel... ...trae aquí adentro un área donde puedes llenarlo con 900 BB... Eh, ...¿qué ventaja tiene? La estoy agarrando con una sola mano... ...a pesar de si sí, se siente pesadita... ...pero jamás no como si fuera totalmente metálica... Es, es, ...últimamente está eh, predominando mucho el polímero... ...pues es un plástico sumamente duro... ...que da unas ventajas... ...por ejemplo, es más difícil... Eh, ...o más difícil no el material ya es color negro, si se guayaron lo que vamos a ver es el material interno que es color negro y no se despintan, otra de las cosas también que podemos encontrar y de este tipo de equipo la imagen Gun es que hacer totalmente de polímero es mucho más liviana, no es lo mismo si fuera totalmente metálica, yo estoy seguro que casi el peso sería casi el doble, la parte de atrás, la culata, ¿verdad? es folding, podemos ponerla hacia la parte de la frente, vamos a encargarla, ahí está encajada Así que este modelo que está aquí salió hace como cuatro meses aproximadamente en Umarex, vamos, va a estar próximamente en su tienda Astrostatic Store y vamos ahora para otra plataforma nueva que es de gas, está en desarrollo. Si algo tiene Umarex, eh, que ha tenido mucho éxito la MP7, que es de gas, es algo parecido, ¿verdad? Es una plataforma sumamente compacta, eh, también se le puede echar hacia el lado el, el área del stock y cuán compacta es para poder utilizar en un área CQB. Nuevamente podemos extenderle lo que viene siendo el área del stock y para poder sacar el magazine presionaríamos en esta área que está aquí y sale el magazine y es ambidiestro. También por esta parte si apretamos esta lado de aquí sale el magazine. No nos hablaron mucho sobre ella pues esto viene siendo un prototipo todavía sin embargo pro, eh, próximamente va a estar y esto es el nombre que tiene aquí puesto es una vereta PMX de este nos dijeron que le iban a estar hablando un poquito más adelante de noticias nuevas que venga sobre él es uno de los modelos nuevos y lo otro que está básicamente es el lanzacohete, lo que llaman una bazooka ¿verdad? vamos a ver si podemos verlo por aquí este que está aquí básicamente viene siendo el modelo nuevo de Umarex este modelo básicamente lo que se va, eh, funciona con gringas, bien importante. Lo que se le va a colocar a la parte de adentro, viene siendo un shell, como si fuera una bola gigante de, de plástico, donde dentro iba 600 bibis. Él se carga por la parte de atrás, vamos a recortarlo aquí en el piso, y no sé bien cómo se abre, pero yo sé que él le dio aquí, esto lo mueven de lado, pues mira, funcionó. Esto vamos a removerlo. ¿verdad? eso tiene un cilindro interno dentro de ese cilindro interno tiene otro cilindro que es para poder colocarle vamos a sacarlo, me voy a arriesgar a sacarlo pero sé que el personal de de, de aquí de Humarex dio un poco de trabajo para poder sacarlo y aquí adentro es donde realmente se va a llenar de CO2, se llena por la parte inferior bien eso lo llenamos de, perdón, de CO2 no quise decir de gringas entonces se llena de gringas y cada vez que lo llene de gringas da para un solo tiro. Bien. Y básicamente ella se podría coger de esta manera para poder efectuar los tiros. Eh, trae unas bases. Vamos a chequear. Trae estas bases. ¿Verdad? Me estaban indicando que va a abrir una base aquí si le quieres colocar una mira. De hecho, no sé si estoy cogiéndolo bien. Eh, esto aquí viene una base aquí que se la puede colocar una mira. Trae también las miras integradas con esta para poder efectuar el tiro y esto es uno de los productos que viene nuevo de Umarex para el 2023 esto para un sim no tiene precio para esas personas que les gustan jugar estos juegos que eh, evocan a la realidad de verdad que es tremendo equipo vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco y qué compañías se unen verdad para poder utilizar el sistema y poder colocar sus proyectiles cabe la posibilidad de haya compañías que se unan así que esto es básicamente lo que está trayendo Umarex para el 2023, este es Ricardo desde el Budu Maret en el Show Show 2023. Espero que lo haya grabado. El review. Nos vemos en la próxima.